Se llegó mayo y estos son los estrenos de Disney para este mes.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 En la segunda temporada de High School Musical, el musical, la serie, los Wildcats de It's High, que están preparando para presentar la Bella y la Bestia, se enfrentan a su escuela rival, la North High. Para ganar una competición de teatro es muy prestigiosa y también despiadada. Se roban pelucas, se ponen a prueba de lealtades y las baladas se cantan con la técnica Belting. This semester, we are entering the Alan Menken Awards for High School Musical Theater. And we are doing Beauty and the Beast. Oh. Cool. I've been waiting for this moment. We are going to make this long distance thing look easy. I'm gonna FaceTime you every morning. I got into the youth actors conservatory. It's a huge deal to me, but honestly, Ricky's a huge deal to me too. It's se hacen llamar la remesa mala. Star Wars The Bad Batch es una nueva serie animada que sigue los clones experimentales de la élite del Lote Malo que aparecieron por primera vez en Star Wars La Guerra de los Clones, mientras que se abren camino en una galaxia que está cambiando muy rápido. Inmediatamente después de la Guerra de los Clones, los integrantes de El Gran Lote, una banda especial de clones con variaciones genéticas respecto a sus hermanos de la Armada de los Clones, cada uno con una habilidad única y excepcional que los convierte en soldados extraordinariamente eficientes que forman un escuadrón formidable. Ha sido una exhibición impresionante. Cineas y a través de la segunda dimensión. Cuando nuestro mundo se ve amenazado, cuando necesitamos un héroe, solo hay un agente secreto que esté a la altura de la misión. Para los pequeños de la casa llegan Phineas y Ferb, quienes finalmente descubren que Perry, su amado hornito Rinco, es un verdadero agente secreto que lucha contra las fuerzas del mal todos los días. Se unen a él en una aventura que los lleva a otra dimensión, donde el malvado doctor Duffen se ha apoderado de una alternativa de tres estados. La pandilla y sus alteregos deben unirse para detenerlo. Cuando el mal invade una nueva dimensión, ¡temblad todos ante mí! ¡Estoy aquí abajo, en la manga! Phineas y Ferb. Y Phineas y Ferb... ¿Yo sé disparar así? No, sigue agachado. ...se unen a la resistencia... ¡Adelante! Sí, jefa. ...para defender el área de los tres estados. ¡A estos sí que los hemos pillado! Puedes ver a Phineas, a Ferb, a Perry, a Candas. ¿Esa soy yo? ¡Pero qué bien estoy! ...y a toda la pandilla en una aventura tan grande... No cabe en una sola dimensión. Vamos a empezar la invasión. Look where we've come from. Yeah, look where we come from. Fucking nowhere. <laughs> En Dentro del Gran Cañón, esta película que es tanto una meditación sobre la belleza eterna de uno de los lugares sagrados de Estados Unidos y una historia de dificultad física que pone a prueba los lazos de la amistad, sigue a dos colegas que intentan atravesar a pie el Gran Cañón. Esperan que la caminata de 1200 kilómetros los ayude a entender mejor este paisaje y los desarrollos comerciales listos para alterarlo para siempre. What is happening in the canyon? Would hiking show us what was really going on? This is the most protected place in the world. And yet, what do you think I spend most of my time doing? Is protecting this place. Six. You know, I start to think, if the planet don't have elephant, en Love and Bananas, la actriz Ashley Bell, junto con la reconocida exploradora Lech Taylor y equipo, se lanzarán en una misión de 48 horas, atravesando 800 kilómetros en Tailandia, para rescatar del cautiverio a una elefante ciega de 70 años y devolverla a la libertad. Un documental emocionante y lleno de esperanza que revela la situación de los elefantes asiáticos y de aquellos que trabajan incansablemente para rescatarlos. Y is that they have all been through something called the crush box. I have to educate people. It's so frustrating for me. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry.